Gracias. Muchas gracias, eh, presidenta, señorías. También quería agradecer a mi compañera Conchi por permitirme defender en este espacio esta moción, porque esta moción es muy importante para mí, porque fue una de mis primeras iniciativas parlamentarias cuando tomé posesión del cargo, en la que pedimos el reconocimiento oficial de la sordocegra como discapacidad única, porque ya es el momento. Este trabajo... Eh, Previamente lo trabajé con las entidades que representan al colectivo de las personas sordociegas con familias y los profesionales, los distintos perfiles profesionales que trabajan con el colectivo. Tengo una muy buena sensación, creo que hay mucha disposición para llegar a una unanimidad y esto el colectivo de personas sordociegas lo valorará muy positivamente. Depende de estudios eh, que provienen de Europa, estiman que en España existen aproximadamente 238.000 personas sordociegas, a falta de tener un censo propio, eh, ya que no, todavía no contamos con ese reconocimiento como discapacidad única y todavía se, le, se entiende que son personas sordas y ciegas por separado. Por lo tanto, al no contar con ese censo propio, no sabemos exactamente eh, cuántas personas eh, hay en España con, con esa discapacidad. Es? Por lo tanto, sus necesidades y sus perfiles profesionales específicos tampoco pueden ser reconocidos. También quería preguntarle eh, eh, de, de explicar que pedimos la comparecencia en esta comisión para un poco que en el Senado entrara ¿no? esa brisa, ese aire fresco ¿no? que viene de la ciudadanía y pedí la comparecencia de eh, las presidentes de las organizaciones que representan al colectivo de personas sordociegas en España y que será un placer escucharles si esas comparecencias se llevan a cabo no podemos olvidar que bueno, en la exposición de motivos lo explica ya bastante claramente. ¿eh? Eh, bueno, pero quería incidir en la declaración europea de 1/2004 en el que se reconocía es que se reconocía eh, la discapacidad de la sordoceguera como discapacidad única. Y sus consecuentes apoyos eh, necesarios a sus características. No podemos olvidar tampoco, o sea, y queremos y vamos a intentar hacer un ejercicio de empatía eh, sobre eh, el mundo ¿no? eh, y las características de las personas sordociegas. Eh, y el por qué se, ne se necesita eh, reconocer esa discapacidad única. Normalmente eh, es, bueno, se define la sordoceguera como eh, esa unión de dos discapacidades, la sordera y la, y, y la visión, eh, discapacidades graves, que provocan eh, falta de movilidad, de acceso a su entorno a nivel global, provocando una serie de limitaciones que conlleva que necesiten asistentes, perfiles profesionales eh, propios a su idiosincrasia. En ocasiones eh, se atienden por separado esa discapacidad. Eh, hay una valoración médica por separado de la ceguera y de la sordera, de forma aislada, sin interconexión. Y eso se tiene que abordar. Y por eso he traído ese ejemplo que visualmente lo explica claramente. Esa suma de, de factores, ceguera y sordera, provoca una discapacidad diferente, específica, y propia a la que hay que atender. Entonces vamos a poner un ejemplo eh, sobre la ley de, de las valoraciones que se hacen en la ley de autonomía personal y voy a poner el caso de la comunidad valenciana. En la comunidad valenciana esas valoraciones las asumía las asume una empresa que eh, no cuentan con la experiencia necesaria para realizar esas valoraciones. So, eh, y contemplan eh, perfiles profesionales como economistas, por decir un ejemplo. Colegio de Trabajo Social ya reclamó hace, hace años eh, eh, perfiles profesionales adecuados que se encargarán de esas valoraciones. Vale, entre esas valoraciones eh, van a las, a las casas de las personas sordociegas. En primer lugar, la comunicación es imposible. Se encuentran con la que, comunicación imposible porque no, no tienen en cuenta que van a necesitar un sistema de comunicación alternativa, como el dactilológico en palma, como la lengua de signos apoyada, etc. Entonces, la persona, eh, la persona adecuada para comunicarse con una persona de ciega es guías es la llamada guías-intérpretes. Yo necesito intérpretes de lengua de signos, pero las personas sordos necesitan un perfil llamado guía-interpretación porque apoya también en la movilidad. Esos cuestionarios para desarrollar, o sea, para valorar eh, el grado de dependencia pues, eh, pasa por preguntas como ¿te puedes duchar? Pues claro que sí. ¿Puedes comer solo? Claro que sí. O sea, no son preguntas... ...adecuadas a sus especificidades e idiosincrasias, como son comunicación y movilidad, necesidad de acompañamiento, etcétera. Porque el resto de ítems de esas valoraciones son perfectamente in e independientes y pueden llevarlas a cabo. Por eso exigimos que se, ex se, se valore partiendo de la base de esa discapacidad única... Porque no se valora, a fin y al cabo, el aislamiento, no se valora los sistemas de comunicación eh, que necesitan, no se valora el cómo participan en su comunidad… Y tengo que recalcar que dentro de ese mundo existen sistemas de comunicación que son increíbles y maravillosos, como el dedo como lápiz, el alfabeto eh, en palma, el, la lengua de signos sí apoyada... Os aconsejo que investiguen sobre el tema. Conocerán de sobra la película que se llama El milagro de Ana Sullivan, pero os recomiendo también un documental que se llama El abrazo de los peces y El país del silencio y la oscuridad, y es una lástima porque igual para enriquecer el debate deberíamos hacer un listado de, de, o adjuntar a las mociones un listado de lecturas obligadas para conocer eh, los temas de los que hablamos y enriquecer ese debate. No sé el tiempo como, como voy. Eh... Quedan un par de minutos, senadora. Uh -huh. Es fundamental que reconozcamos la sordoceguera como discapacidad única porque también... Reconocemos así los perfiles profesionales que trabajan con el colectivo, guías, intérpretes, mediadores y muchísimos más perfiles que trabajan, profesorado, específico, etcétera. Es muy diverso también. Si se reconoce esa discapacidad, conlleva ese reconocimiento de los perfiles profesionales que son los que permiten ese acceso a, al mundo. Para terminar... Eh, eh, y esperamos que, que haya, exista esa, esa sensibilidad y ese espíritu de acuerdo por unanimidad, porque esto no, no, no, en, esta, en este tema no caben ideologías. Eh, me gustaría acabar con una frase de Helen Keller, muy bonita, que dice La noche de la ceguera tiene también sus maravillas, pero la noche de la ignorancia y de la insensibil insensibilidad es la única tiniebla impenetrable. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, senadora.